Elisa, tercera parte, o continuación de la primera parte, capítulo 23, continuación. Después de que no escribiste más, me di cuenta de que me habías olvidado, o me equivoco. Sé muy bien de tus aventuras amorosas en la ciudad, y créeme que no te estaba vigilando. Es más, ignoraba todos los rumores que me llegaban. Sin embargo, es un punto. en un punto fue claro que me habías olvidado Y que habías roto tus promesas de amor Manuel se sorprendió al escuchar a Elisa Es verdad, la había olvidado Cegado por su ardua carga de trabajo y por los placeres de la ciudad Sin embargo, al final había comprendido que a quien amaba y necesitaba Realmente era a Elisa Manuel la observó y solo pudo decir, «Discúlpame, Elisa, eso no fue nada, eso no significó nada. Déjame demostrarte cuánto te amo. Te he amado siempre. Permíteme reconquistarte. Yo aún te amo». Elisa no sentía resentimiento sentimiento hacia él, sin embargo, había sido muy lastimada por su indiferencia. Lo veía. «Un sueño para cualquier mujer». Seguro de sí mismo, exitoso y trabajador La vida en la ciudad lo, lo había vuelto mucho más atractivo Sabía que por debajo de aquella imagen Que se había creado de un hombre fuerte y viril Sociable y extrovertido Aún estaba el muchacho dulce y noble que ella había conocido Y sin embargo ya no podía decirle que sí Algo en su corazón se había quebrado Y no sabía cómo tomar los pedazos y volverlos a unir entonces Elisa habló, «Manuel, todo esto es demasiado confuso para mí ahora. Te pido que me des tiempo para meditar sobre todo esto. Por ahora no puedo decir nada más». De algo estaba segura Elisa. De algún modo siempre querría a Manuel. Se conocían desde la infancia y ese cariño no desaparecería jamás. Se alegró de saber que Manuel estaba bien. Lo recordaba años atrás, tan delgado como siempre, portando esos pantalones que siempre se le veían amplios y con sus elegantes guayaveras caminando por el pueblo, conversando con ella, mientras se acomodaba su lacio pelo despejando la frente. Cuando portaba pañoletas rojas en el cuello, se resaltaba más su piel morena, su bril belleza masculina indígena, era un orgullo para el pueblo Su rostro lleno de entusiasmo y decisión A Elisa le agradaba que fuera más alto que ella Eso la hacía sentir protegida De regreso a la cabaña Elisa se detuvo observando a su padre e Isaac Trabajando en la terraza Los observó con atención Con ternura y cariño Amaba a su padre Y le agradaba verlo acompañado por alguien Que parecía ser un hijo para él ellos habían tomado cariño fraternal inmediatamente. Observó a Isaac y se alegró de que estuviera ahí, junto a ella. Luego los dejó y acompañó a su madre en la sala. Su madre veía a su querida hija y se sentía profundamente orgullosa de ella. Era amorosa con ellos y responsable con su labor de educadora. Además, amaba al pueblo tanto como Ellos. Poco después de haber cenado con sus padres e Isaac, Elisa fue al pasillo que rodeaba la cabaña para descansar la vista y relajarse un poco. Isaac discretamente se acercó a ella, intentando no perturbar su paz, y sutilmente le hizo esto a petición. —Elisa, desconozco cuál sea tu decisión respecto a Manuel. Solo te pido que me des una oportunidad, solo la oportunidad de conocernos a lo que Elisa respondió. Claro, Manuel, agradezco tu amistad y sé que eres sincero y honesto conmigo. Necesito días para pensar y meditar sobre el regreso de Manuel. Te pido tengas paciencia conmigo. Al escuchar sus palabras, Isaac la besó sutilmente en la mejilla y se despidió para descansar en su habitación. Elisa se quedó sola en el portal de la cabaña. Sabía que quería conocer más a Isaac. Esperaba poder aclarar pronto la confusión de sentimientos Que sentía en su corazón Un par de días después Manuel fue hasta el colegio de Elisa Y esperó a que ella terminara sus labores La vio salir y le pidió que Le hiciera el favor de conversar nuevamente con ella Esta vez en un plan mucho más amistoso y relajado Elisa aceptó ante todo deseaba estar en buenos términos con Manuel, así fuera en plan de amistad. Así pues, juntos se dirigieron lentamente hacia uno de los costados del pueblo para apreciar la vista del campo. Manuel se mostraba amable y deseaba tener una conversación casual y amigable con Elisa. En la ciudad se había cegado con otros amores, los cuales fueron fugaces y vacíos. Ahora, al ver a Elisa, sentía un gran deseo de tenerla entre sus brazos y besarla. Hacía un esfuerzo para contenerse y no hacerlo. Había olvidado lo bella que era y su trato tan cálido y cariñoso con todos. Deseaba recobrar a Elisa y no sabía cómo hacerlo. Cuando la vio en el baile, supo que la amaba. Siempre la había amado. Se preguntaba cómo pudo distraerse tanto en la ciudad y olvidarlo. Manuel no había abandonado sus raíces campiranas. Llevaba puesto un sombrero que de vez en cuando se volvía a acomodar. Tomó un cigarrillo de la bolsa de su camisa negra vaquera y lo encendió, alternándolo entre su mano y boca. Sus botas lo hacían caminar con rudeza y elegancia. Se detuvieron observando las colinas y los campos. Elisa lo escuchaba mientras conversaban sobre temas diversos como el campo y el pueblo, como si nada hubiera ocurrido durante esos dos años, como si Manuel nunca hubiera abandonado al pueblo y más aún a la propia Elisa. Ella deseaba olvidar el pasado y comprender que todo era como antes. Sabía que podían comenzar de nuevo. Estaba dispuesta a perdonarlo. Sin embargo, necesitaba tiempo. Más tiempo. Conversaron amistosamente durante más de 30 minutos. Elisa procuraba ser gentil, mas no demasiado abierta con él. De vez en cuando, perdía su mirada sin saber por qué. Finalmente, con mucha educación y sutileza, se despidió de Manuel así. Gracias, Manuel, por este paseo y conversación. Me alegra que estés bien. Sé que quieres que regresemos. En este momento, no puedo darte una respuesta. Te pido, te suplico, que me des un par de semanas para tomar una decisión. Durante, durante este tiempo, prefiero que no conversemos más. Necesito meditar y reflexionar sobre ello. ¿Podrías dejar de buscarme en estos días? Yo te daré mi respuesta cuando la tenga. Ahora me gustaría marcharme sola a casa. Sé que nos cruzaremos en el pueblo. Por favor, solo dame tiempo. Y dicho esto, lo abrazó sutilmente con ternura y caminó de regreso. Manuel la vio partir. Deseaba impedírselo, retenerla para sí, pero sabía que era inútil. Ella le había pedido tiempo y tenía que otorgárselo se sentía orgulloso de sus logros económicos en la ciudad y no se arrepentía de desear tener más sin embargo le pesaba que esa decisión le hubiera costado el alejarse de su amada Elisa vio el campo y se giró para ver el pueblo amaba a aquel lugar mas sentía que la ciudad lo había cambiado sin embargo él pertenecía a San Simón como no lo había visto antes. Estaba dispuesto a retomar su camino en el pueblo. Mientras tanto, Isaac encontró trabajo con la granja y parcelas del tío de Isaac. Isaac se sentía muy motivado, pues estaba aplicando sus conocimientos de agronomía y adquiriendo gran experiencia. Se despertaba con la aurora para ir a laborar. Caminando llegaba en menos de 40 minutos y procuraba regresar unas horas antes del anochecer. También era frecuente que don Emilio le permitiese llevarse a la yegua blancura o al caballo negrura, pues su hermano sabía muy bien cómo cuidar de los caballos en su granja. Por su parte, en cuanto a la perrita Sombra, aprendió hacia dónde se dirigía Isaac. Disfrutaba de acompañarlo. Esas tardes para, eran para Isaac hermosas, pues disfrutaba enormemente de la compañía de Lisa, Incluso si ella estaba sentada junto a una pequeña mesa en el portal Preparando sus clases Se deleitaba con su presencia y simplemente la acompañaba en silencio En la cabaña tenía la oportunidad de conocer su esencia Y cada vez sentía más afecto por ella Durante la cena, las charlas eran amenas e interesantes Y sobre todo, disfrutaba ver el atardecer junto a ella pues desde la cabaña se podía apreciar frecuentemente. Eventualmente le preocupaba la decisión que tomaría Elisa respecto a Manuel. Temía que volviera con ese hombre. Esperaba que no lo hiciera. Sabía que él mismo tenía poco tiempo de tratar con Elisa. Aún así, esperaba que ella aceptara iniciar un noviazgo con él. Elisa, como era habitual en ella, se entregó a las clases con sus alumnos y en verdad poco tiempo tenía para pensar en Manuel. Algunas veces se lo encontraba en el pueblo, pero prefería evitarlo y sabía que Manuel lo entendía. Esperaba que poco a poco llegara la lucidez en su corazón y mente para discernir esa confusión en su interior. Agradecía la sincera amistad de Isaac, con la cual se sentía reconfortada de aquellas dudas que la albergaban. El viernes de la última de esas dos semanas se encontró a Manuel en el mercado del pueblo. Él se dirigió hacia ella para abordarla, pero Elisa aún no estaba preparada ni había tomado su decisión. Así es que lo evadió. Manuel esperaba que Elisa al fin hubiera tomado una decisión positiva respecto a él. Se había asegurado de que ella supiera de que su petición era en absoluto, formal y sincera. Juntos podían tener un nuevo comienzo lleno de promesas cumplidas de amor. Se preguntaba en qué manera podía persuadirla y demostrarle su amor. Por otro lado, sentía inseguridad respecto a Isaac. Se había enterado de que era huésped de don Emilio y eso le incomodaba totalmente. El domingo siguiente, por la tarde, Elisa vestida con pantalón y blusa vaquera, Salió montada en la dulce yegua blancura hacia el mirador con vista a la laguna turquesa Colibrí. Iba sola, deseaba un momento de total soledad y silencio. Varios minutos después llegó al lugar. La tarde estaba ligeramente nublada y la vista hacia la laguna turquesa parecía onírica por su belleza. Desmontó a blancura y caminó pausadamente sobre el verde pasto. Reflexionaba. Cuando Manuel partió, esperó a que regresara por ella. Ella estaba dispuesta a seguirlo, pues lo amaba. Incluso había hablado con sus padres y ellos le aconsejaron que siguiera a su corazón. Sus padres estarían bien. Ellos nacieron en el pueblo y ahí pertenecían. Luego de los rumores de la nueva vida de Manuel en la ciudad y de que éste dejara de contestar sus cartas, Elisa había dejado de frecuentar a la familia de él en el pueblo y evitaba escuchar cualquier conversación que lo involucrara, pues pensaba él era libre y no lo retendría a su lado. Manuel sabía muy bien que Elisa lo amaba, pero ese distanciamiento suyo tan frío la sorprendió sobremanera. Elisa creyó que él jamás regresaría. En su última carta, Elisa se despidió de él y le deseó una vida maravillosa ya lo había perdonado y le deseaba una vida hermosa y fructífera. En esos últimos meses, Elisa se concentró en su valiosa paz interior, protegiéndola con dedicación. Antes de conocer a Isaac, supo que su corazón ya había sanado. Lo supo cuando comenzó a olvidar a Manuel. Siempre había amado y contemplado la naturaleza, pero en esa ocasión lo hizo sin dolor, sin ninguna pista de amargura o resentimiento. A pesar de que Elisa tenía un buen corazón, este había estado herido y lastimado. Evitaba que la vieran triste y se concentraba en sus clases y en sus alumnos que tanto quería. Pero era desamor, era una herida que había tardado en sanar. Preparaba sus clases por las tardes con mucho esmero y entusiasmo. Amó el verano y el otoño. Hizo varias excursiones con los alumnos y colegas y juntos pasaron buenos momentos. Y más allá de su carrera de educadora, volvió a disfrutar plenamente de montar a caballo y explorar los senderos. Dejó de tener nostalgia. Tal vez solo un poco aún, pero no demasiado. Presentía de alguna manera que llegaría, a alguien, que llegaría alguien a su vida. Ella siempre había tenido presentimientos y confiaba en ellos En esos meses su instinto le decía Y conservara la fe y la esperanza La vida en el pueblo en verdad era muy placentera Ir al mercado por frutas y verduras Intercambiar algunos bienes por otros Alimentos, objetos, era para ella lo más entretenido y divertido Ayudaba a sus padres en sus oficios y deberes en compañía de sus padres, confeccionó y decoró bellos rebosos y sombreros, y sobre todo convivió con sus queridos padres. Elisa estaba meditando, caminando y disfrutando de la vista en aquel este extenso paisaje que la rodeaba, cuando en uno de sus movimientos se giró y vio a lo lejos a un caballo negro calopado por un hombre que le parecía familiar. Lo observó. Y al acercarse lo distinguió con claridad. Era Isaac montado sobre negrura. Instintivamente, el corazón reconfortado de Elisa se alegró al verlo. Isaac se bajó del caballo a unos 15 metros de Elisa. Deseaba contemplarla desde allí y se acercó caminando poco a poco a ella. Elisa lo observaba y sus miradas se mezclaban una con la otra. Cuando Isaac estaba a un paso de ella, Elisa lo abrazó con amor y ambos se besaron tiernamente. Elisa había tomado su decisión, o más bien, su corazón había elegido por ella. Su amor le pertenecía a Isaac. Elisa amaba a Isaac. Ahora lo comprendía. Fue desde aquella mañana en la ribera de la Laguna Esmeralda cuando sintió una gran conexión con él. ¿No sabía si volviera? Si volvería a verlo. Presentía que sí. Cuando lo vio en las fiestas del pueblo, se alegró inmensamente. Sabía que había regresado por ella. Regresaron juntos montados sobre los caballos hacia la cabaña. Elisa deseaba comunicar a sus padres de su noviazgo con Isaac. Fin del capítulo 23.